¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Y bien, bienvenidos a, una, a un nuevo vlog de una semana conmigo y estamos aquí que hace un tiempo horrible, o sea, está como lloviendo y nevando a la vez y hace un tiempo horrible, Mirar qué feo están los árboles de ahí que se, han, que se les ha caído la nieve que tenían y ahora están así como... parece que estamos en primavera, porque la primavera aquí es bastante parecida Como está todo... Veis que están así los árboles como, como raros Y además está la nieve hace muy Y mucha nieve No sé, bueno Mirad como tengo el chaquetón lleno de nieve Y ahora mmm, acabo de llegar a casa Y, y ya está Que hoy es lunes Y ya está Bueno chicos Estoy aquí Me he puesto mi 8 os dije que, a ver, voy a cerrar la puerta que está lavando los dientes ahí. Os dije que me iba a pasar invierno entero con el peluche, mirad, lo estoy cumpliendo. Y. A ver que no me veis ahora. Aquí viene luna. Está a su cuarto. Y ahora bueno, lo que estoy haciendo es mm, organizar el día de mañana. Eligiendo buenas noches. Todo eso las 8. Estoy eligiendo el outfit de mañana, preparando los otro para mañana Guardando las cosas en mi armario, que mañana ya es martes Ay, se me está viendo de esta semana La semana post vacaciones Ay, así que eso mmm. Que vamos a os cuento Esta es la primera semana que vamos a estar la semana entera en el cole Porque en la semana pasada pues Vivimos en españa los primeros días pero ya volvimos y ya estamos aquí vuelta a la rutina y empezamos el 2023 fuerte para este año no tenemos muchas cosas organizadas ahora dentro de unos meses viene una visita súper guay nos van a visitar aquí. Bueno, todavía no seguro, la idea es que venga. Y luego para el verano. Mmm, todavía tenemos que organizar las vacaciones. Esto es lo que tenemos planeado por ahora del 2023. Mmm, y eso. Pero por ahora yo me quedo aquí en mi cuarto con mi capuchita, mi pelochita. Guardando mmm, ropa en mi armario. Así que eso, no vemos mañana que mañana es? Martes Bueno chicos, buenos días Estamos a martes Y ha mejorado bastante el tiempo Ya han bajado las temperaturas Y se está poniendo todo así más bonito O sea, ya no está todo así como lloviendo así ¿no? Ya está todo más bonito Y mirar que ayer fue el día mundial de la nieve Pues aquí... Tenemos bastante nieve, eh, o sea, es que hay muchísima, eh Ay. Qué bien ya estar en casita después de un día largo Alguien no, se ha dejado aquí el quita nieve ¿eh? Alguien estaba quitando aquí la nieve Y se ha dejado aquí fuera el quita nieve Bueno, vamos aquí vamos para adentro ya está. bueno chicos ahora estoy aquí leyendo los, ¡Ah, que se cae! los libros que me trajeron los, los leyes está ordenando también el cuarto editando esto que lo tengo que guardar y ese es el día de bueno chicos, está nevando muchísimo Estoy llenando de nieve Y hemos venido a la piscina Vamos a ir todos A la piscina Y después vamos a hacer la compra En Robanieme hay varias piscinas Esta es una de ellas, la del gimnasio Nautilus Esta no, está esta uno Sujetando el... Que a nuestro coche Se cae la puerta del maletero. Así ah, sí, esto sí. Hay que ponerle una caña de pescar para que se sujete el maletero Que nuestro coche ya es bastante viejo Y pues eso Y después de todo el ejercicio que hemos hecho en la piscina Ahora hemos venido aquí a comer unas hamburguesas una Chicos, mirad, ya estamos en casa y os quería enseñar Porque la semana que viene es el cumple de mi madre Y lo hemos comprado eh, unos regalitos Mirad. lo voy a hacer en silencio porque me puede escuchar a ver lo primero este es con olor a chocolate y canela después esta... este serum eh, esta mascarilla este bueno, ahora estamos envolviendo el regalito este, que hoy solo vamos a dar ya. Y hemos conseguido esta caja, que yo la tenía por ahí guardada, que tenía esta viruta. Y le hemos añadido de esta rosa para que pegue con los colores. Y ya está. Mira, ahora, ahora vamos a tomar la tarta. Ahí tenemos el regalo. Un champán. Vamos a entender. Madre mía, qué fuerte este esto de chero. A ver, lo a dejar aquí Y vamos a sentar. Es que por dentro es derretido Claro Chicas, a ver Cuidado Mira. Cumpleaños fe! Sí, otra vez en mi escritorio solo que se si me ha hecho un poco fea, solo voy a hacer el fondo este de madera pero está aquí ¿eh? ¡Ah! bueno y hoy es viernes por fin o sea vaya semana o sea, esta semana se me ha hecho eterna o sea la semana post navidades yo diría que es la peor semana de, de, del año además el lunes cayó el blue monday pues eso. ¿Y qué pasa? Ya está. Por fin se acabó esta semana. Ya por fin toca descansar hasta el lunes que viene. Que las próximas dos semanas se vienen unas semanas bastante moviditas. O sea, para la semana que viene se vienen la... unas amigas de Noah a casa a dormir. O sea, el fin de semana. No se podrá descansar aquí. Y luego para la semana siguiente tengo un viaje a Helsinki con mi clase en el colegio. Que mmm, tenemos que mmm, ir como a un museo que hay allí, en Helsinki. Nosotros ahora estamos en Rovaniemi ¿vale? Es una ciudad aquí en Finlandia que está a unos 700 kilómetros de, de Helsinki. Entonces, pues tenemos que coger un avión, pero es un viaje de solo un día. O sea, vamos por la mañana y volvemos por la noche en el avión. Entonces, mmm, vamos a ir a Helsinki, estaremos ahí todo el día en el museo y esas cosas, luego volveremos. Y mmm, pues eso. O sea, empezamos el 2023 muy movidito. Y ahora estoy editando aquí el. Eh, blog de la semana pasada que hasta ahora no lo he podido editar y también editaré el vídeo de este fin de semana que también tengo que, que subir ya para tenerlo ahí programado así que eso me estoy poniendo en marcha y nada os dejo que me voy a poner a trabajar o sea estaba yo aquí tranquilamente y el vaso de la vela se ha reventado o sea como menudo susto que me ha dado. O sea, eso estaba por lo menos mirando hacia allí. O sea, eso estaba así. Y ha flotado hacia allá. O sea, menos mal que lo tenía hacia acá, porque si no, es que me hubiese saltado todos los cristales de aquí. Pero qué raro. Qué raro, por Dios. Estas velas las yo con frascos y cera. Y... <ríe> eh, ¿Qué acaba de pasar? Es que me he flipando yo, o sea. Eh, estaba yo aquí tranquilamente y después de repente se escucha. ¡Pum! Será con el calor. Buenos días, estamos a sábado y son las 11 y creo que ha salido el sol. O sea, mirar por ahí al fondo se ve como que ha salido. Así que voy a intentar subir a algún sitio alto a ir por este caminito que parece que por ahí parece que va para con alto así que mmm, voy a subir a ver si conseguimos ver el sol o bueno por lo menos lo voy a intentar porque hay muchísima nieve ¡Ay! Es que me hundo o sea hay muchísima nieve así que va a ser complicadillo ¿Vale? Mira ver qué guayate conejito aquí son huellas de conejo y efectivamente chicos por ahí se ve el sol o sea por fin Uy, se subió poquito ¿eh? o sea no mucho pero es que hay muchísima nieve y es muy difícil de avanzar pero yo lo voy a intentar a ver si se puede bueno chicos, hoy es domingo y ya voy a cerrar el vlog ahora, que vamos a ver ahora una serie con un picoteo, vamos a ver los montaneros, la serie de, de Camilo y de Sí, ahí están, mira. así que eso, nos vemos en el próximo vlog, chao.